vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Tristan McCowan, que es profesor de Educación Internacional en el Instituto de Educación del University College of London, Reino Unido, quien nos va a hablar del impacto de las universidades en el cambio climático. Bienvenido Tristan, eh, y por favor, eh, el piso es tuyo. Muchas gracias y es un gran placer estar con ustedes en este evento muy importante y también como parte de la iniciativa Global Ethics uh, que también eh, estoy conociendo un poco más y, y realmente hace un, un trabajo muy muy original e interesante y, y anticipadamente agradezco a, a Ignacia y a Nasha también que, que van a, a, a comentar en, en esta mi ponencia. Yo, yo voy a hablar en español y, y mostrar el PowerPoint en inglés. Entonces no sé si voy a agradar a todos un poco o a, o a nadie, pero bueno, un poco una, una mezcla así. Y el, el enfoque hoy va a ser sobre el impacto de las universidades o de la educación superior en el cambio climático. Y, y es una pregunta. Teórica y, y práctica, porque de un lado es una cuestión muy, muy compleja en relación a la institución de la universidad, que es una institución educacional, pero no solamente, que tiene varias funciones diferentes, la investigación, etc. Y tenemos que entender estas funciones diversas en su, su totalidad y, y sus interacciones y también los los diversos caminos de impacto que tienen esas esas acciones diversas en la sociedad y el entonces es una parte es teórica pero también hay, hay una una parte muy práctica de cómo realizar esto uh, en el día a día que también es un reto muy grande y es un reto porque la universidad es, es, tiene un, un, algo muy, muy interesante. Es una institución extremadamente difícil de controlar uh, en el sentido que es, uh, no tiene un, una cadena de control uh, muy, uh, muy fácil. Hay la libertad académica, es muy compleja con muchos elementos diferentes y, y también... No sé. Tal vez este falta de controles es su belleza, su creatividad. Entonces es una institución que, que eh, puede ser frustrante para algunos que quieren una, un marco muy coherente y, y fácil de organizar. Y, y, y esa creatividad y falta de predictibilidad eh, hace un, nos hace un reto, pero también una creatividad que es muy importante para un problema como el cambio climático que, que, es, que tiene este, este complejo Tenemos también que re reconocer, ser muy honestos, que la educación superior históricamente ha sido parte del problema. Eh, no solamente en sus emisiones directas de gases de efecto invernadero, pero también en su contribución para una civilización eh, eh, muy exploradora del medio ambiente y de la humanidad y la, la universidad en, en algunos momentos ha criticado y luchado contra esto pero en algunos momentos ha apoyado entonces tenemos que ser honestos y reconocer esto y pensar en la transformación de esta de esta historia para un y realmente eh, realizar su potencial. Muy transformador en la sociedad y, y estamos en, en un momento eh, muy importante para la educación superior global, porque en los ODS que, que han sido, esto ha sido comentado en las ponencias anteriores, eh, los, ODS, los ODS reconocen la importancia de la educación superior eh, de una manera que las los objetivos anteriores del milenio no, no hacían. Entonces estamos en un, con, en un momento crítico eh, global de posibilidad para la Universidad de la Educación Superior que, que tenemos que agarrar y, y, y seguir en frente. Bueno, voy a, voy a, a, a comenzar con unas eh, reflexiones eh, más teóricas. Eh, breves y después paso a, a compartir un poco de la experiencia del proyecto de investigación de que hago parte actualmente, que, que se llama Climate U, que es transformando las universidades para, uh, en cambio. Uh, bueno, no, no voy a... Uh, espero que sea visible mi, mi PowerPoint, si no, por favor, grita. Uh, no voy a pasar eh, eh, el, los hechos básicos del cambio climático, que imagino que todos están eh, muy conscientes. Eh, pero estamos, eh, voy, a, voy a sencillamente resaltar cuatro características que yo pienso que son pertinentes para el papel de la universidad. Primero que el cambio climático es antropogénico. O, Hecho por los seres humanos y por eso no puede ser puramente una cuestión técnica o, o tecnológica. Eh, porque tiene sus raíces en nuestra, nuestra forma de ser individual y colectivo y en nuestras culturas y estructuras políticas económicas y culturales. Y, y en relación a la universidad, esto nos lleva a la, a la importancia multidisciplinar. Todas las dis, disciplinas son relevantes, las artes, ciencias humanas, ciencias sociales, etc. Y la gente y transdisciplinar. Eh, segundo, es un, es un tema global. Eh, esencialmente no, no, no reconoce fronteras nacionales, pero al mismo tiempo... Eh, no es igualmente distribuida porque, como todos saben, hay una disparidad entre la responsabilidad de, de las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto negativo que muchas veces o la mayoría de las veces cae en las comunidades y países más pobres del mundo. Entonces, hay una cuestión de justicia climática que hay que reconocer y una necesidad global de, de acción. Tercero, es un asunto complejo y, y complejo no solamente en el sentido eh, de, eh, común, pero también en el sentido técnico, que, que, que no se trata de un proceso lineal que puede haber una intervención, intervención sencilla, porque es un, se trata de un sistema que siempre cambia y adapta y hay que ser flexible con las intervenciones. También. Y esta complejidad eh, nos lleva, eh, bueno, es, resalta la importancia de la universidad siendo una institución de conocimiento que puede haber el estudio en profundidad eh, de ese sistema. Y por último, es una cuestión disputada. No estamos todos de acuerdo sobre esto, hay, una, eh, hay, hay algunos que niegan completamente la existencia del cambio climático antropogénico. Fortunadamente no es una porción muy grande de la población, pero de, esto depende bastante de cada país y región. Pero con el apoyo de las eh, empresas eh, petrolíferas eh, ha, ha hecho bastante para... Uh, ...frenar el proceso de transformación de nuestras economías eh, y, y, y culturas. Entonces, es, esta parte dis, disputada es importante enfrentar también en la universidad. Bueno, pasamos ahora para la, la pregunta de cómo entender el impacto de la universidad... Eh, ...llevando en cuenta estas características. Bueno, muchas veces se, se habla de las tres... Pilares de la universidad o tres funciones de educación, de enseñanza, investigación, extensión o vinculación con la comunidad. Eh, yo prefiero trabajar con cinco porque, eh, bueno, los primeros dos son básicamente las mismas: educación y producción de conocimiento, pero creo importante distinguir entre servicios prestados a las comunidades o, o proyectos comunitarios que lleva a la universidad directamente en, en contacto con comunidades locales o con gobiernos o, o, o empresas. Y el cuarto, que es el debate público, que la universidad también tiene un papel muy importante en aumentar la conciencia pública de cuestiones científicas o también para movilizar o, o eh, intentar uh, uh, uh, también uh, ser una, un local de debate público, para promover un debate. Y los estudiantes y los profesores tienen un papel importante en este proceso. Y el quinto es, es, son las operaciones del campus, son las universidades en sí, en sus comunidades o, o hay, hay comunidades, hay universidades que son muy grandes eh, en, en América, América Latina. Eh, algunos, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la UNAM en México son universidades gigantescas que, que son ciudades. Entonces, sus emisiones y sus interacciones en sus comunidades son muy importantes. Entonces, ¿cómo se gerencia? El campus también es una parte importante, entonces tenemos estas cinco modalidades, pero no obviamente no son completamente separados. Entonces eh, tenemos que pensar en las acciones que cada universidad hace en, en los cinco, pero también en las interacciones. Entonces. Y, y de, dependiendo de la de la institución, a veces son más eh, porosas. Hay más interacción, a veces son más is, aisladas. Y por último, el impacto. De sus, y ahora pasamos para, eh, eh, para esto. Y, y, y si quieren, voy a tener que explicar muy brevemente, pero si, si ustedes interesan, puedo compartir también el enlace del, de un, una discusión un poco más elevada de esto para explicar un poco mejor. pero se ve a la izquierda las, las cinco modalidades y, y, y podemos pensar en su influencia en el cambio climático pasando por tres etapas. Primero, los actores intermediarios o de puente, que son los graduados de la universidad, son el grupo más importante porque son los que han estudiado. Después, eh, pasan para la sociedad con todo lo que han aprendido de estas experiencias. También tenemos organizaciones y comunidades que tienen contacto directo con la universidad a, a, a través de proyectos o, o, o otros. En la tercera etapa tenemos la sociedad como un todo, que tiene un, una influencia indirecta de la universidad a través de sus innovaciones tecnológicas, de la producción de conocimiento a través de la investigación o ideas, etc. Y por último, el ecosistema y obviamente esas influencias son cada vez más difusas cuando pasamos más para la derecha y difíciles de, de medir, pero también tenemos que llevar en cuenta que hay, hay influencias que van de derecha a izquierda, eh, esto en, eh, lo que en inglés llamados, llamamos de feedback loops, eh, alguien Tal vez después puede ayudarme con el español de esto, eh, pero estas influencias que también van del ecosistema para la sociedad, para las universidades, porque eso un, no es un proceso lineal, es un ciclo y es un sistema complejo. Entonces tenemos dos sistemas de complejidad, el sistema climático y también el sistema de la educación superior y la interacción entre esos dos sistemas. Uh, tiene muchas características emergentes que son difíciles de, de, de... Y podemos pensar en trayectorias diferentes que podemos dividir en mitigación o la prevención de las emisiones del cambio climático, que son los de M. O de adaptación, que son las maneras de adaptar que las sociedades, comunidades, las medidas tomadas para adaptar a los cambios que ya están efectivos Y estos números aquí no, no es una lista exhaustiva, son inúmeras las posibles, pero estos son entre las más importantes, siendo que el más obvio, el, el impacto es... El impacto individuo en el estudiante que estudia en la universidad y después pasa a la sociedad para ejercer su profesión, su act sus actos cívicos y la vida personal. Con la influencia de la universidad. Entonces es el, el M1 que se ve, pero son muchos otros a través de la, la investigación, la circulación de ideas la movilización política. Uh, a veces pasando por esas etapas intermediarias o como M10, por ejemplo, la influencia directa de la, de la universidad, por ejemplo, el uso de energía dentro del campus. Esas decisiones van directamente de la universidad a, al ecosistema y son varios de uh, de adaptación también. Esto Estoy pasando bastante brevemente, pero es para mostrar un poco de cómo se puede usar esto. Se puede usar como un, una herramienta de mapeamiento, por ejemplo, para ver uh, qué está pasando en nuestra institución. Cómo entender las, eh, las esferas de, de nuestra institución que, que son más activas, que son menos activos, por ejemplo y también normativa, porque sabemos que a fin de cuentas las instituciones tienen que hacer todo y, y, y hacer con que cada función fortalece a los otros también y, y no, no entre en conflicto Bueno, eso, esto es un poco el, el, el marco teórico y, y voy a pasar a hablar brevemente sobre el proyecto de investigación que estamos realizando a, a, a nivel internacional y esto tiene algunas partes que que son más convencionales de revisiones de literatura y, y, y investigación de cuestionarios con estudiantes etcétera pero la parte más eh, más central y, y, y más eh, desafiadora y, y no, innovadora es eh, la parte de la investigación acción participativa entonces tenemos una red de muchas Ahora 17 universidades internacionales. Y cada una de las universidades eh, ha creado un grupo de multi-stakeholder con profesores, gestores, estudiantes, miembros de la comunidad, otras universidades, otras organizaciones, para decidir un, un, uh, un camino de acción, una intervención relacionado al a la acción climática, y entrar en un ciclo de reflexión-acción, eh, según los métodos de la investigación-acción-participativa, que como eh, eh, ustedes deben estar muy familiares, tiene eh, muchos de sus orígenes en América Latina con el trabajo de Paulo Freire, Orlando Falsborda y muchos otros que han desarrollado esta metodología muy, muy importante de trabajo universidad-comunidad. Y que intenta reverter un poco la tradición de pensar en participantes de la investigación como objetos. Y en vez de eso, eh, los pone como agentes o, o sujetos del proceso. Entonces, los estudiantes, los miembros de la comunidad, etcétera, son investigadores y no objetos de investigación y, y forman parte de un grupo que colabora, planea y, y reflexiona y, y investiga. Entonces, esto es... Eh, eh, eh, eh, eh, Comenzamos con cinco países, Reino Unido, Brasil, Kenia, Mozambique y Fiji, y, y, y en el camino adquirimos algunos más, <ríe> eh, también eh, algunas eh, instituciones en, en India, Tanzania eh, y Marruecos y ahora en, en Jamaica. Entonces es una red que, que crece y estamos muy felices con esto y, y, y también si alguno de ustedes que están aquí junto eh, hoy se si interesa en participar, Participar, por favor, entre en contacto. Estamos muy felices de, de hacer crecer esta red. Voy a terminar con algunos ejemplos del trabajo que está siendo realizado. Y, y si, si, si se interesan también puedo pasar el enlace, el enlace para tener un poco más de información. Pero es para dar algunos ejemplos del trabajo eh, que está siendo realizado en tres de los países. En Kenia eh, tenemos un trabajo en la Universidad de Ken eh, Kenyatta con eh, la creación del eh, el Centro de Educación Verde que tiene dos partes. Uno que es uh, un curso transversal para todos los alumnos de graduación sobre liderazgo y ética, pero también vinculado con eh, la acción climática. Y la promoción también de, de clubes estudiantiles, asociaciones que promueven acción climática. Muy interes Esto para mí fue muy interesante porque están vinculando eh, con cuestiones de cultura de lenguas eh, eh, locales, nacionales, salud mental, varios temas de importancia para el cuerpo. Segundo ejemplo en, en Brasil. La Universidad Federal de, de Pará está trabajando con comunidades indígenas en la, en la región amazónica y también comunidades quilombolas de origen africana para prote, proteger sus territorios de, de la, las acciones de, de mineración que están amenazando el, las comunidades y el medio ambiente. Entonces es un proceso un poco más político de eh, vincular con el gobierno, los gobiernos locales y para para defender sus derechos. El último en en Fiji que se ven al lado derecho está también trabajando con comunidades tradicionales. En este caso, en la costa que están muy amenazados por el aumento, el aumento del nivel del mar, salinación de las tierras agrícolas. Y están trabajando con plantación de, de mangle de manglares y junto con educación de, de los niños en las comunidades y eh, el rescate de, de culturas tradicionales sabiduría cultural a través de libros que están viendo entonces este es un, un poco de la experiencia del, del proyecto eh, que que se puede mapear también en este marco teórico de, de caminos diferentes de influencia de la universidad. Y para concluir, a, a algunas reflexiones muy, muy, muy breves. Primero es que la investigación la acción participativa es muy difícil. Para ser honesto, no, no lo conseguimos hacer en todos los casos. Intentamos, pero para realmente hacer es muy difícil. O porque a veces es solo acción o es solo investigación sin acción o a veces tienen los dos, pero sin la participación. Entonces es un desafío muy, muy grande, pero lo intentamos y, y espero que lo realizamos a veces y, y el diálogo internacional nos ayude Segundo punto es el papel de los estudiantes es fundamental. Esto nos ha sorprendido mucho que. Hacia parte del proyecto inicial, pero realmente has saltado más de que imaginamos al, al principio. Realmente los estudiantes en los casos que tenemos son en el liderazgo de los proyectos muchas veces, junto con los profesores, claro, pero, pero eh, eh, muchas veces eh, eh, un impulso fundamental. Y último punto es la importancia en las instituciones de tener un, un espacio espacios para innovación y experimentación entonces lo que claro el apoyo es institucional es importante nacional pero muchas veces es para dejar espacio para los profesores y estudiantes experimentar y e innovar en lugares pequeños de sus instituciones y hacer estas innovaciones crecer este es un proceso muy, muy importante de abajo de para, para de cima y arriba uh, y valorizar estos espacios eh, eh, es, es muy importante en, en nuestras estrategias. Entonces, agradezco la atención. Eh, termino ahora y, y bueno, eh, me gustaría oír sus reacciones y comentarios. Muchas gracias.